Por favor, señor, haz que los benditos motores no se escuchen tanto aquí atrás. Y más por ahí. Bueno, no importa. Bienvenidos sean todos a mis Circus Baby My y mis Emma Y en el día de hoy estoy en mi patio Así que nada, el día de hoy voy a hacer un video random Vamos a estar viendo curiosidades sobre mí Así que nada, empecemos de una vez Ok, empecemos con algo fácil Mi nombre es Emma Y he llegado a cambiar el nombre de mi canal por más de cuatro veces Por ejemplo, primero me llamaba Emma con el nombre en mayúsculas, después Emma en minúsculas, O Emma con, la, con las letras separadas, después Emush que es el pronombre que me ha dado mi familia, pero después dije bueno déjame hacerlo un poco más original y le puse una I, en donde está la M y en donde está la U y ahora me llamo Emush. Bueno, mi color favorito. Mis colores favoritos sí, porque tengo dos colores favoritos. Mi color favorito es el marrón y el morado. Me gusta editar videos para esto de YouTube. Es algo que, que considero como un pasatiempo. Y siendo sincera creo que es algo que tengo presente en mi vida. So. Bueno, mis animales favoritos son el oso pardo y el león. Pero anyways, creo que se entiende, ¿no? Por cierto, el inglés me gusta. yay. No creo que se note tanto que me guste el inglés. O sea, podría decir que... Me gusta el inglés en cierta parte y en otra, ¿no? Pero en realidad no, me gusta el inglés en todas sus partes Y me encantaría seguir aprendiendo sobre el inglés Creo que se nota mucho con el saludo de mi canal O sea, vamos bien Así que nada, me encanta el inglés y lo amo Yo no he conocido a alguien que no le guste el chocolate y yo soy obsesionada con el chocolate, señor. Se lo voy a decir en serio, de verdad, de verdad, con toda la honestidad posible. Y es que yo amo el chocolate. Llega a ser tanto que hay veces que llego a ser mezquina con la gente. Eso es malo, lo sé. Cuando yo compro chocolate, yo lo no estoy. <risa> soy de las personas que le gusta tirarse fotos en Snapchat. Y también tirarse fotos con... bueno con la cámara del teléfono o sea ¿qué tiene de malo? no entiendo amo la psicología estando así que me o sea, me gustaría ser psicóloga es lo que quiero hacer y llegar a ser por lo general diría que me gusta bailar y cantar pero también me gusta dibujar um, me gusta es se podría decir que es mi pasión pero anyways seguimos viviendo uy, casi estamos terminando Dame, dame bueno señores yo soy fan de Sonic desde casi dos años y creo que se nota demasiado o sea no tanto pero se nota porque literalmente lo tengo en el banner pero quiero publicar Sonic en mi canal y quiero también publicar cualquier cosa que me interese publicar y que se pueda publicar porque ya estamos bien así ¿me veo bien con el peinado? No, me gusta tenerlo así suelto es, es más bonito, o sea, yo considero que es más bonito, no lo soy. Y por último, para terminar con este video Amo los accesorios No tengo accesorios ahora porque estoy en mi casa descansando Y el accesorio que más utilizo y el que más me gusta son las argollas Amo las argollas con toda mi vida Y estoy deseando comprándome, comprar unas argollas hermosas de corazón y estrella Así que nada señores, espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo Porque no hice todo esto de balde No me sigas en Instagram porque ya no tengo Instagram Pero en mi TikTok porque aún tengo TikTok Así que nada gente, nos vemos cuando tengan ganas de subir un nuevo video Bye bye